El triste camino del campesino hacia la rebelión. Sentimientos de culpa le daban su ser. Por la izquierda no podía besar. Mientras va. Toda mamá sentía Todas las heridas y lo que fue ayer La vieja mamá triste era siguiente lo que sé Tapando sus oídos Prisionado mi gente por matar el señor No merezco la muerte, no merezco el dolor, no la muerte Padre, traicionado mi gente por mandato del señor. No. No